Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros eh, a todos los que habéis hecho posible ese, este evento y como ceremonia de clausura eh, vamos a, a iniciar un, una mesa redonda en la que queremos mesa redonda. la que queremos debatir un poco sobre distintos qué? temas y tenéis a expertos <risa> líderes en el área y referentes en el área de inteligencia artificial a los que podéis preguntarles y lanzar distintos tipos de preguntas y sobre todo generar un poco de debate. Eh, ¿cómo, cómo funciona que puede que hacemos preguntas, no abrimos el micrófono. Sí, yo, yo, yo, yo a mí sí, se sí me acaban de pillar ahora mismo yo de inteligencia sí, sí, artificial sí, yo, yo cero. <risas> <risas> eh, de qué queréis hablar algo de, sobre todo el día tenéis alguna pregunta. pregunta. Porque había una Pr primero gracias por las charlas creo que han sido súper interesantes. Pero si os digo la verdad, eh, tengo la sensación que hay mucha prueba de concepto. ¿Qué, ¿Qué hay de realidad en lo que habéis contado? ¿Qué está en producción? ¿Qué están haciendo realmente las compañías a día de hoy? Eh, yo puedo... Sí, sí, algo? porque nosotros estamos en prueba de concepto. Vamos, ¿eh? pues yo no voy a cañar. Tú <risa> <risa> aquí mejor callas. <risa> Efectivamente, <risa> <risa> con lo cual <risa> yo sí. <risa> eh, es eh, es cierto, ¿no? De hecho, es el gran problema que hay ahora mismo, no, no te voy a engañar. El gran problema es que hay muchísimos pruebas de conceptos. Yo creo que lo decía Micharla, ¿no? Que yo siempre lo llamo el, el purgatorio de los pilotos, ¿no? El pilot purgatory, porque, porque eh, estamos en periodo de evaluación y de conceptos, Yo creo que, el, el, a ver, si hay casos, y, y hoy, por ejemplo, Micharla comentaba algunos, ¿no? Donde en esa, en esa aventura de la inteligencia artificial, sí es cierto que si tiras bajo, que si empiezas por la parte de menos madurez, hay y hay muchísimo en producción, pero muchísimo, muchísimo. O sea, eh, eh, agentes conversacionales, pues ya lo que antes parecía que era algo de, no voy a decir ciencia ficción, pero sí es cierto que parecía algo como, oye, este juguete, yo no sé si esto va a funcionar o no. Y había muchísima prueba de concepto de, de bots que eran, que nos reíamos hasta de ellos, ¿no? Acordaros los bots que salían al principio, que hacías tres preguntas y ya se rompía el pobre bot, ¿no? Y ahora cada vez más vemos bots eh, que, que son, que agregan muchísima funcionalidad y que se están convirtiendo en un eh, interfaz de usuario eh, plenamente eh, capable, ¿no? De, capacitado, ¿no? Eh, Mientras más te muevas a escenarios más maduros, es cierto que que baja muchísimo. Nosotros, en lo que os comentaba hoy de, de esas, esas charlas que tenemos con clientes, eh, una de las preguntas que le hacemos es, vale, ¿cómo de maduro estás? Pero luego, ¿en qué área? Porque hay mucho, en eh, mirar siempre con, eh, con, con, mucho, con mucha crítica cualquier estadística que veáis de el X por ciento de empresas eh, han, se han adoptado inteligencia artificial. Hay que hurgar un poco y preguntar, vale, ¿pero en qué? Y es cierto que en el que muchísimo, y creo que era, creo que el número, lo estoy hablando de memoria, pero con un 45% se referían a la primera etapa, lo que os comentaba, de, de, o bien aplicaciones AI o bien agentes conversacionales. ¿El siguiente que es Machine Learning? Muchísimo menos. Creo que era estoy hablando de memoria, ¿eh? pero creo que era un 27 o algo así en la, en la estadística que aquí hicimos, de gente que lleva Machine Learning a producción en escenarios reales. Cuando ya te metes en el siguiente, que es más, la, la, la, digamos, el, el, el empleado utilizando la inteligencia artificial, son números muy bajitos todavía. Eh, con lo cual, estoy completamente de acuerdo contigo, pero a la vez también hay que, hay que mirar todo eso con, con un poco de, de siguiente, siguiente detalle en qué. ¿no? Eh, yo creo que hoy, de hecho, el objetivo que tenía yo en, en la charla era el, el, el preguntarnos por qué. Que, que creo que es lo más importante en este, en este momento, no es vale ya que la conversación ya nunca más es, por lo menos en mi caso, a mí ya nunca más me viene un cliente diciendo ¿qué hago? ¿me meto o no me meto? ¿De qué va esto de la inteligencia artificial? ¿Esto realmente tiene, tiene, tiene pata. ¿Esto, va, ¿Esto realmente va a tener un impacto? Ya todo el mundo tiene eso asumido. Con lo cual ahora es hacerlo real. ¿no? Y, y ahí es donde, os contaba, ¿no? donde la parte, si hay un área donde yo creo, opinión personal, cogerla o no cogerla, donde yo creo que no está el problema ahora mismo, es en la parte de tecnología. La tecnología, gracias a Dios, ha madurado y cualquier empresa a día de hoy puede eh, dar sus pasitos a inteligencia artificial sin necesidad de... Eh, PhD, ¿no? de doctorados en, en inteligencia artificial, ¿no? eh, con lo cual ya es un, más un problema de estrategia, de organización, de cultura y de, y de ponerlo en marcha. Yo estoy totalmente de acuerdo con la parte de lo, lo que tú dices de la tecnología. Yo, ha, ha habido algo parecido con, con el tema de IoT. Hubo un hype hace un par de años porque se democratizó, todo el mundo vio que se podían hacer cosas y se empezaron a hacer verdaderas tonterías. Yo estuve en el CES y veía pimenteros eh, conectados, veías cosas que decían, bueno, ¿y qué utilidad tiene esto? No? Entonces yo creo que ti, pimenteros. Había uno que le dieron el premio que era un pimentero un, de estos conectado a Internet que decía, joder, no, no lo entiendo. ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la tecnología ya no es el problema y ahora el reto es, y por eso mucho piloto el testear cómo eso resuelve una, una problemática real, y si alguien está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Y ahí estamos muchos de nosotros, ¿no? Por eso yo soy muy honesto en el sentido de que viendo esta gráfica, viendo las cosas que os enseño además, yo no tengo duda de que esto va a funcionar. El gran reto es, ¿alguien va a estar dispuesto a pagar por esto? ¿Alguien va a resolver? ¿Qué, qué problema va a resolver? ¿no? Y eso es la parte que tendremos que ir testeando hasta encontrar una demanda, ¿no? Pero yo creo que ahí está el foco, ¿eh? A mí me gustaría también compartir el optimismo que, que veo aquí, ¿no? Por el tema de IA. Y, de hecho, una de las cosas que estoy viendo eh, este año, yo creo que ha sido bastante transformador. No sé, no sé vuestra experiencia también desde, desde vuestro lado, pero estamos incluso tocando eh, negocios que eran negocios, digamos, muy poco tecnológicos. ¿vale? En un caso, llegamos a estar trabajando con una empresa de, de abogados, que es lo último que me imaginaría yo, <risa> para seleccionar automáticamente qué personas llevaron a demanda colectiva eh, y poder trabajar con gente de, de, del mundo de bueno, de un mundo tan, repito, eh, alejado quizás de, de, de la tecnología, eh, y ver cómo lo evalúan, cómo trabajan con ello, cómo te piden más porque van trabajando más con ello. No sé, me pareció bastante revelatorio. Eh, yo creo que esa fase de, de pruebas de concepto, que sí que tenéis razón, de que hay muchísimas pruebas de, de concepto ahora mismo, en realidad yo creo que... Hay muchas pruebas de concepto, porque estamos yendo más allá, estamos yendo más allá de, de lo que estábamos haciendo hasta hace poco como proyectos de investigación. Ahora detección de imagen, cualquier aplicación, cualquiera de nosotros estamos haciendo detección de imagen, los chatbots, eh, incluso análisis de audio es algo bastante, bastante habitual. Yo creo que estamos dando ese pasito más. Soy, no sé entiendo que hay mucha prueba de concepto, pero creo que es por la naturaleza de la bestia. yo soy tremendamente optimista. yo creo que es una de las tecnologías que se está adoptando a una velocidad vertiginosa. Bueno, hemos visto bastantes ejemplos y también hemos visto también que, que hay muchas herramientas disponibles en cuanto al desarrollo de software y entregar un proyecto. Pero, ¿qué grado de madurez hay? ¿Cómo está evolucionando esto? Me refiero a MLOps, a, me refiero a, a todo aquello que, que forma parte de un proyecto y está alrededor de un proyecto, pero no es el core principal, pero sin, sin ese no conseguimos trabajar, no conseguimos avanzar. A mí particularmente me encanta esa pregunta, es porque fantástica. es mi obsesión. No sé, sí. ¿Puedo empezar yo? porque Por supuesto. Acá, eh, es mi obsesión completa. ¿no? El, yo creo que estamos hablando aquí, y aquí también eh, hago un poco de mía culpa, en, en Microsoft y en todos los proveedores tecnológicos, que hay mucho foco en lo espectacular, en lo wow, en lo, pero no nos centramos en que realmente, eh, por, por proyectos alucinantes de visión, que se siguen desarrollando como desarrollamos software hace 30 años pero estamos locos, o sea, eh, científicos de datos trabajando sin control de código <risa> en sus portátiles, tirando el código a producción, o sea, es que de locos, ¿no? Y creo que... Eh... El, el, y de hecho yo en mi caso yo de hecho culpo esa parte que tenemos ese purgatorio de pilotos que tenemos ahora se lo culpo a eso a que nos centramos en el prototipo fácil que nos dé algo visual que quedemos estupendamente delante del jefe pero no nos centramos en una transformación mucho más profunda que tiene que ver mucho con la forma de desarrollar software de, de, de toda la transformación como las empresas de, de hacer embrace de Agile de DevOps eh, todo eso tenemos que hacerlo para, para, para AI ¿no? y eh, MLOps bueno el, hablabas de herramientas en nuestro caso, lo sabéis, ¿no? que Microsoft desde luego, eh, si hay un área donde estamos poniendo más foco en la área de MLOPS, porque pensamos primero que por nuestra experiencia en DevOps tiene mucho sentido continuar por ese, por ese lado, pero segundo, porque pensamos que esto de vivir en, en piloto a piloto va a durar muy poquito. Dentro de poco eh, tendremos que eh, ...movernos de los centros de excelencia... ...donde está ahora tan m, consolidado inteligencia artificial... ...y que sea algo como es el software ahora mismo, en todas las empresas... ...y eso si no se... ...si no se ataca desde el principio con una metodología... ...con unas herramientas, con una plataforma... ...que te permita, eh, digamos, manejar todo el ciclo de vida... ...va a ser un completo desastre para, para las empresas... ...y un, vamos, es como el renacer del Shadow IT, para a lo bestia. Está claro. Yo, yo no voy a hacer muchos amigos ahora con el comentario que a lo mejor voy, voy a hacer, disculpad de antemano, pero yo creo que tenemos un problema con los nombres. Eh, estamos centrándonos mucho en el concepto de Data Science. Nos estamos olvidando de la parte menos sexy, de la parte de Data Engineering, por mi trabajo, por el tipo de, de engagement que tengo con, con clientes y tengo la enorme suerte de que voy a muchos clientes, a muchos equipos de... Data Science, Data Engineering. Eh, no sé lo que veis vosotros, yo lo que veo es que muchas veces me llaman y me dicen, oye, ¿qué necesitamos en el, en el equipo? Y yo, más ingeniería. De hecho, muchas veces lo que estamos haciendo para nuestros proyectos no es ciencia. No vamos a generar el nuevo modelo para rascar el 0,02% en BERT para tener un mejor modelo de NLP. Necesitamos algo mucho más sencillo. Necesitamos algo que posiblemente ya esté construido, algo que ya esté... Diseñado. No necesitamos tanto la parte de ciencia como la parte de ingeniería. Y yo, sinceramente, eh, aunque me encanta la parte científica, no sé vosotros, yo rompo esa lanza por la parte de, de ingeniería. No dejamos de ser empresas de software, no dejamos de ser empresas que queremos resolver problemas. Sabemos resolver problemas, por lo llevamos haciendo muchísimos años. Llevamos, las prácticas de desarrollo de software las conocemos perfectamente y, por algún modo, pues eso, nos dejamos llevar por ese eh, hype, ¿no? eh, claro, vamos a sí, por el… De, de hecho, yo voy hasta más lejos que tú, Pablo, o sea, que a lo mejor… ¿Esto es un más todavía la gente. Eh, no, yo, yo voy más lejos en el sentido de que yo creo que la inteligencia artificial tiene algo muy distinto con otras revoluciones de, del pasado, eh, que es que en lugar de restringirla a gente más especializada, puede ser todo lo contrario. O sea, yo cuando enseñabas en tu, en tu charla la, la tecnología que estáis desarrollando vosotros, jo, es que precisamente eso es posible ahora… Porque eh, imagínate eh, que, que alguien en su casa eh, desarrollara un, ¿cómo le llamamos un thinker sí. utilizando instrucción tras instrucción, ¿no? De locos, es imposible. No. Sin embargo, con inteligencia artificial lo que puedes hacer es abrir esos escenarios a gente no técnica. Mm. Yo el, el, hay, hay un área en particular que también estoy... Una es MLOPS, la otra donde creo que hay un, un potencial inmenso es en la parte de ingeniería, pero ingeniería no ingeniería de software, sino ingeniería, ingeniería la, la, la, la grande, ¿no? Eh, porque porque hay, una, hay toda una revolución que hacer de, eh, de, de, de personas muy expertas en, en el dominio de, de las cosas ¿no? Eh, que no han tomado esa revolución eh, del cloud ni incluso la revolución del software que están todavía pues dos revoluciones por detrás y creo que la inteligencia artificial les puede dar precisamente con eso ¿por qué? porque ya no es tanto el, el, el desarrollar línea en línea no, no. ya es más utilizar el, el aprendizaje de la máquina. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, a mí me obsesiona, ¿no? Como, como CEO, el, el tema del Lean Startup y el poder ser, de ser super agile para nosotros es fundamental. Estamos haciendo ciclos súper rápido, con lo cual eh, invertimos muchísimo en herramientas. No me preguntes cuáles, porque, porque ya no me dejan ni meter las manos ahí, ¿no? Pero, pero sí, con que invertimos lo que con lo que sé yo, efectivamente. Por eso digo que me he echado a perder. Pero, pero sí, me obsesiona muchísimo y no deja de asombrarme lo que tú decías de los roles. Es decir, yo ya estoy perdido. Yo hablo con el CTO y digo, necesitamos un data center Y dice que no, que no, que no, que hace falta un... un o un no sé qué, o no sé cuánto. Y, y, y me ha sorprendido porque está entrando gente que hace thinker, como llamamos nosotros, cojonudo, y que le digo que configure la IP del router y no tiene ni idea de informática. Y digo, ostras, ¿pero esto qué es, no? Con lo cual, a mí me ha cogido ya mayor, lo he dicho muchas veces, me he olvidado de eso, pero creo que es un reto porque no se puede... Me da la sensación desde fuera que no se puede seguir haciendo la ingeniería del software tradicional a este, a este mundo. ¿Existe el full stack data science? Está está, no, no. Ahí lo dejo. No, wow. no, no, no, no. Wow. Bueno, en el currículum todo el mundo te lo pone. Bueno, no, claro. En el currículum todo el mundo. No. <risa> Ofu, un miedo me da. Bueno. Eh, Esta bueno, la responde José. Venga. Lo, lo primero, gracias por aguantar aquí hasta las 7 de la tarde. Se agradece. Entonces la pregunta viene por la charla de David que ha comentado ¿no? que IA ya es un presente, ya no hablamos de Ia del Futuro, ya no son las películas de ciencia que veíamos, pero sí que es cierto, como dice David, ya no te preguntan, los clientes ya saben ¿no? que, que tienen que ir a IA, pero muchos no saben por dónde empezar, no saben cuál es el primer paso a dar. Decir, saben que tienen que ir ahí, saben que si no su negocio posiblemente pues o se lo coma otro o el suyo muera. Entonces, ¿qué le recomendarías a, a una empresa que, que tiene que empezar a dar sus primeros pasos Alrededor de ella, por dónde, por dónde empezarían? ¿Qué sería lo que tienen que hacer, aparte de leerse el libro de David? Pues ah, buena. <risa> Queréis que la. Sí, sí, eh, eh, yo creo que enlazo un poco con lo que con el, el, la luna esa que pintaba que pintaba hoy, ¿no? Yo, el, el, el, yo creo que para empezar en AI, lo que no hay que hacer es poner a un hombre en la luna. O sea, hay que llegar allí poquito a poco, ¿no? ...pero poquito a poco no significa lo, lo contrario... ...que es eh, el típico ejemplo donde creo un proyecto... ...donde es que claramente es un proyecto de cara a la galería... ¿no? ...es el, el típico proyecto que, que haces para, para el retorno inmediato... ...venga vamos a, a tener un poquito de un bluff allí... Y que, y que aquello me dé un poco de, de hype, ¿no? Eh, creo que hay un término medio en esa conversación y creo que el, el, en esa luna que pintaba, creo que el, como la, la, la fruta… Joder, ¿cómo se dice eso? Lo del low-hanging fruit, lo del, la, fruta la fruta más baja, más baja ¿no? del árbol. Eh, el paso más, más fácil es empezar por la parte tecnológica. Eso es siempre es siempre cierto, ¿no? O sea, porque eh, de hecho todo lo que… Y yo creo que la gran mayoría de vosotros ya esté allí, ¿no? Ya esté en ese, en ese momento donde para una empresa que tenga ya algo de músculo, e interno o externo en desarrollo de software, es muy sencillo mejorar esas aplicaciones con servicios de inteligencia artificial o crear eh, aplicaciones nuevas como eh, agentes di digitales. ¿no? Súper sencillo y eso pues va, por lo menos, si eso se hace con una visión de llevarlo después a, a otros pasos, Creo que es el camino correcto y la gente, eh, la verdad que chatbots encuentro muy pocos casos donde haya decepciones, ¿no? Sí veo muchísimos casos, grandes decepciones del que quiere, eh, no sé, automatizar eh, las pólizas de seguro haciendo visión, ¿no? Moonshot total, ¿no? Pues oye, llega allí pero empieza por, por los primeros pasos. ¿no? Esa sería mi, mi recomendación siempre. No, no el micro. <risas> um, responsible AI y la vida real. Um, hoy vimos este, hoy casos, no, se hablaba de una inteligencia artificial responsable, con muy pocos vías y tal, pero la vida real no es así. La cultura de, los, de muchos países o de determinados países no es así. Javier ponía un ejemplo en su charla de analizar currículums y y analizar candidatos para un trabajo, dice, es que si yo hago esto responsable donde el sexo de la persona no tenga importancia, yo pierdo mi cliente, porque mi cliente igual prefiere contratar hombres. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son los pasos que se van a dar para quitar esto? ¿Son tecnológicos, son de cultura, son de los dos? Bueno, yo la pillo, me la dejes a mí, ¿no? yo la no quiero. Bueno, yo... Voy a darte mi, mi opinión, es un tema. Vaya tema, una y luego, luego hablamos tú y yo. Eh, <risa> a ver, eh, creo que es un tema eh, que evidentemente nos planteamos muchos. Eh, nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos dando un servicio a un cliente, o en la mayor parte de los casos, o a nuestra empresa o a, o a un cliente. Creo que la única manera. Eh, de luchar contra el bayas y de intentar, más que luchar contra el bayas, de utilizar nuestros modelos para intentar cambiar, porque en el fondo lo que se está buscando es cambiar de algún modo la sociedad y el, y el impacto que tiene es por regulación y normativa. Si no estás obligado de algún modo a cumplir con ciertos con ciertas eh, consideraciones de cara a tus modelos, eh, tú vas a hacer lo que, tu empresa, lo que sea mejor para tu empresa. Por tanto, tiene que estar de algún modo regulado. Y para poder regularlo, llevándolo al lado técnico, tiene que ser explicable, tiene que ser auditable. Ahí entramos en el tema de garantizar de que nuestros pipelines de, de AI eh, siempre tengan no solamente el histórico de sus versiones, sino también de con qué data se han entrenado, para que se pueda hacer una auditoría eh, y asegurarse de que unas, ciertas regulaciones se cumplan. Mi opinión, más allá del cumplimiento por enforcement, por, por regulaciones, no creo que se pueda hacer nada, porque como tú muy bien has dicho, muchas veces prima ...el negocio... ...y necesitamos incentivar de algún modo... ...no sé cómo lo veis vosotros... ...vamos a tener un poquito de debate... ...venga, perfecto... <risa> eh, ...yo estoy de acuerdo contigo en, el, en la necesidad de regulación... ...100% de acuerdo, sí. o sea creo que... ...sin regulación no vamos a ir a ningún lado... ...pero creo que no nos podemos esperar a eso... ...o sea yo creo que como... ...como, como todos... Eh, ...empresas que o bien creamos... ...o bien utilizamos inteligencia artificial... ...tenemos una deuda con la sociedad... ...y tenemos que tomarnos el tema de responsabilidad de AI... ...súper en serio sí. sin esperar a esa regulación... ...que todos sabemos... ...va a llevar muchísimo y no podemos esperar... ...ojalá ocurra mañana, pero no, no va a ocurrir mañana... ...y cómo hacerlo... ...yo creo que Unai eh, comenta una cosa que, que, que es interesante... Eh, hablamos mucho de la tecnología y también estoy 100% de acuerdo contigo. Vayas, la única forma o sesgo, la única forma de, de, eh, de evitarlo es abriendo el algoritmo y además en dos sentidos. Primero, eh, para darte cuenta del sesgo que ya tienes en la vida real, como tú decías, si la vida real tiene sesgo, tu algoritmo va a tener sesgo porque está basado al final en datos de la vida real. Con lo cual, visto de esa forma, incluso es positivo porque te va a permitir abrir y darte cuenta de esos sesgos que antes no los conocías. ¿no? Pero luego, sesgos artificiales que toma la inteligencia artificial es igual, o sea, es que si no eres capaz de abrirlo es eh, imposible, con lo cual todo, técnicas si hay alguna tecnología que yo recomiendo que metáis desde el día cero eh, sobre todo cuando metéis más en Machine Learning eh, es eh, técnicas de, de, de transparencia, ¿no? De IBM es la, la que tenemos en Microsoft, súper útil eh, que os va a permitir abrir modelos que son modelos de caja, de caja cerrada ¿no? Eso, eso por un lado eh, tecnología, pero yo creo que en la otra parte, y es donde quiero ir a, a la pregunta de una vez, que, que dice una y es no, es que todavía es peor, es que eh, es que mi cliente me pide que haga X, Y o Z, ¿no? ¿qué hago en ese caso? Hay que empezar por los principios, o sea, lo que no puede ser esta conversación no puede ser únicamente una conversación de, de tecnología, no puede ser una conversación, eh, enlazándolo con MLOps, no puede ser una conversación de cómo desarrollo inteligencia artificial, es que puedes desarrollar un sistema eh, completamente en contra de la privacidad, de la libertad y de todo, y lo puedes hacer impecable de chapó en tu proceso de desarrollo, pero es que el propio caso de uso inicial puede ir en contra de, de, de un de uso responsable y ético de inteligencia artificial. Con lo cual, en, en nuestro caso, nosotros lo que lo que hicimos es, incluso en esa primera parte, antes de empezar un proyecto, hay que definir en la empresa cuáles son los principios y, oye, ¿qué criterio voy a utilizar para decir que no a un proyecto? Y luego la realidad se hace andando. Luego es decir que no a proyectos, que es duro, ¿eh? Y te llega. y en Microsoft hemos, de hecho, hemos eh, compartido externamente proyectos que hemos dicho que no, porque pensábamos que no estaban alineados con, con nuestros principios de, de responsabilidad de AI. Y esa es la parte que yo creo que. Sí, perfecto, hay que esperar a la regulación, pero creo que tenemos una responsabilidad entre todos. ¿eh? Microsoft es el primero, otros proveedores los primeros, pero también los clientes, de, de hacerlos todos juntos para que, para que esto no se nos vaya de la mano. Porque, recordar, si sí, ya ha pasado con otras tecnologías, la forma más fácil de que una tecnología fracase es que no sea confiable por el usuario. Sí. Porque, evidentemente, nadie va a querer un sistema de inteligencia artificial si no se puede fiar de él, está sí. claro. Sí. Y después el tema de transparencia, yo creo que lo habéis mencionado varias veces, la, el tema de privacidad, de transparencia con el usuario. En nuestro caso concreto tenemos datos muy íntimos, de patrones muy íntimos. Y y yo ya creo la, que ya es, hemos visto ¿Eh? la, ya ducha la visto. Entonces, yo creo que ahí hay que ser muy transparente con el usuario, ser claro en, en, en trasladarle qué datos tenemos y qué uso hacemos. Es decir, al final yo no oculto que tenemos datos íntimos, pero el usuario tiene que tener claro para qué se utilizan y que si salen de casa, no salen de casa, y, y ahí tenemos que, efectivamente, llegar a la regulación, pero antes tiene que ser un tema eh, de self regulatorio, ¿no? Y también hemos visto una diferencia brutal, yo, bueno, tú la, tú la habrás visto más, pero, pero nosotros cuando estuvimos en el CES, la gente estaba hiper eh, alerta con estos temas de privacidad en Estados Unidos. Y eso que la regulación va muchísimo más atrás, pero sí que, sí que nos dimos cuenta que, que cuando hablábamos de no audio, no vídeo la gente ¡oh! aplaudía. ¿no? Sí. Bueno, bueno, si os parece bien, no sé si tenías alguna pregunta o no pues bueno, quedamos aquí. Sí, yo quería complementar un poco... Eh, de hecho, en, en nuestro caso, yo lo he dicho, en nuestro caso existe el BIAS y es un, es un BIAS exigido. Pero sí que yo creo que la empresa tiene la responsabilidad, pero la, la responsabilidad no pasa por negarse, sino por cambiar. En nuestro caso, y yo creo que va a ser así, eh, bueno, nuestra empresa el 90% de la, de la gente en Brasil son, son chicas, son, son mujeres. Y yo creo que, que es la empresa la que debe decir, bueno, ya sé que en Brasil funciona así, pero nosotros debemos marcar o, o iniciar es, o activar la idea de que no debe haber sesgo. Es decir, bueno, eso es un job site y creemos que no debe haber sesgo. Y con las reuniones que tenemos con los clientes, con los meetings que tenemos con los clientes, tendemos que vender eso. Y cuando vendamos eso, y eso se ha comprado, no va a riesgo. ...nosotros no nos podemos negar a hacer un proyecto, no tenemos esa capacidad. Pero sí está en nuestra mano influir en nuestros clientes y explicarles eso. Yo creo que eso es mucho más viable que cerrarse una, una, a un proyecto. No, no sé si lo veis así o... Completamente. No, y de hecho uno de los ejemplos que ponemos nosotros siempre es con, la, con una policía de... ...no me acuerdo de qué estado, en, en Estados Unidos... Eh, ...que estuvimos trabajando con ellos en lo que entendíamos... ...que era un uso no ético de inteligencia artificial... ...era para, eh, para controles eh, rutinarios basados en inteligencia artificial... ...que pensamos que no era no un escenario eh, muy, muy ético... Eh, ...pero eh, todo se arregló, hablando. en ese caso se arregló... ...en el sentido de que, eh, que les convencimos a ellos... ...de que no era un uso ético y se buscó otro escenario... ...que sí eh, entendíamos que era, que era el, el, el equivalente responsable... De, ...de ese escenario, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay empresas que se pueden negar a hacer un proyecto, por ejemplo Microsoft, no se va a ir a la quiebra, pero va a ser difícil luchar contra las empresas pequeñas que empiezan, que se buscan habas para pagar las facturas, y que igual eso de decir, no, nos negamos a hacer un proyecto. No Y ahí es donde enlazo plenamente con Pablo que la, la necesidad de regulación… Es fundamental, o sea, no, no deberíamos de, de que sea algo que decida una empresa, es que no tiene sentido. El, mi único punto es que mientras ocurra eso, tenemos una responsabilidad, todos los que estamos aquí, de, de, de, de por lo menos autorregularnos. ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna Pero o lo dejamos, hay otra por allí. Sí. Yo, yo tengo una pregunta de futuro, de calado. Eh, ¿Para cuándo Skynet? <risa> de... no enteré, no, yo nada. tampoco yo no te digo, Pablo, Quítate Vocaliza. la máscara de la boca. <risa> ah, la pregunta de... Una pregunta de calado, de futuro. Que para cuándo Skynet. Skynet. Ah, Skynet. Sí. ah Terminator. Sí. <risa> Creo que no está en el roadmap. <risa> No, si queréis, queréis que diga algo de eso, no sé. <risa> <risa> Comentamos pero, lo que no sea, sea, ¿no? En serio, <risa> ¿Si ¿En serio sí, sí, estamos con la duda. <risa> Yo creo que entre, entre técnicos que somos aquí muchos, sabemos que estamos no lejos, sino oh, a años, años luz de algo que se pueda volver contra nosotros. Eh, y me preocupa mucho más el problema a día, de, a día de hoy de cosas mucho más mundanas como el sesgo, que no se le da la importancia que tiene... Y muchas veces le damos la importancia al Skynet que no es que no estemos cerca, es que estamos… Antes <risa> nos matamos nosotros solos. Sí, sí bueno. Skynet. Todavía ciencia ficción, todo eso. <risa> eh, no sé si queda alguna pregunta eh, más. Por aquí. Eh, sí, es que no veo bien, no si hago así es porque no No se ve, no se ve. Por aquí. Ah, sí, sí, sí. <risa> Hola, buenas. Eh, ¿Qué peculiaridades tiene el DevOps de Machine Learning? Que le decís MLOps sí. con respecto al DevOps tradicional. Muy buena. yo no he nunca nada de WebOps o AppOps <risa> o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué, <risa> ¿qué utilidades tiene que, eh, las, eh, que tenga una terminología propia? Sí, sí. Bueno, lo primero, yo digo MLOps eh, pero todavía no se ha puesto de acuerdo la industria en cómo llamarlo. Eh, sí es cierto que eh, al principio, eh, de hecho, en, eh, cuando empecé a escribir el libro, el, todo el libro hablaba de eh, DevOps para AI y así lo puse. Pero el feedback que, que me dieron, sobre todo de analistas, es que eh, AI de DevOps, eh, la industria está hablando de eso, o le está poniendo ese nombre a cuando utilizas AI en el DevOps tradicional. ¿no? El, el utilizar eh, algoritmos de AI para identificar, por ejemplo, bugs, o para eh, hacer, ¿sabes?, transición inteligente entre un pipe en DevOps. Así que tuve que cambiarlo todo y utilizarme el Ops porque era la sugerencia que me daba todo el mundo. Yo estoy... Todavía no tengo el cuerpo para, para un nombre, pero sí es cierto que tiene muchísimas cosas en común con, con DevOps, muchísimas. También hay cosas que son muy distintas, por eso eh, no sé si es suficiente como para ponerle un nombre nuevo, pero, por ejemplo, en el desarrollo de software tradicional no tienes dos problemas fundamentales. Uno, la, los datos no tienen tanta importancia. El, el, la inteligencia artificial, al estar basada en datos, te cambia el DevOps dramáticamente. O sea, tienes que, primero tienes que trazar hasta el dato, que no es tan sencillo. Y, y segundo, eh, los datos, desgraciadamente, tienen mucha más agilidad, cambian mucho más eh, que las líneas de código que no cambian nunca. Es decir, tú puedes crear una aplicación de software y esa aplicación de software, una vez que funciona un día, va a funcionar siempre. Pero un algoritmo de inteligencia artificial te funciona un día y al día siguiente te dejas de funcionar, porque los datos han cambiado, porque has hecho una campaña que te atrae a una eh, población nueva que te rompe el algoritmo. Con lo cual, el DevOps tiene que ser muchísimo más continuo y la, la importancia de cerrar el loop, con monitorización y temas como data drifting, el, el, el identificar cuando los datos están cambiados y hacer el loop súper rápido incluso más rápido que en software development, creo que es una característica muy, muy única de, de inteligencia artificial. Lo otro que diría también, que conectando con la pregunta anterior, es el Responsible AI. O sea, el, el, el IA responsable, la única forma que hay real de implantarlo es poniendo un proceso MLOps, evidentemente, intentar aplicar responsabilidad y como control de sesgo, cuando tienes un, un científico de datos en un portátil eh, sin nada, que lo pone directamente en producción, poco puedes hacer ahí. Necesitas un control de todo el ciclo de vida para ver los datos de dónde vienen, catalogar esos datos, cuál es el uso de esos datos, cuál es el sesgo que pueden tener esos datos, el desarrollo, las pruebas, producción, monitorización... Todo tiene que tener en cuenta eh, la inteligencia artificial responsable. ¿no? Sí, yo por, por añadir un poquito a esto, eh... Estoy de acuerdo en que no sé si hace falta el nombre o no. La verdad es que yo creo que con el tema de nombres nos estamos nos estamos complicando la vida a nosotros mismos. Eh, pero desde luego, aunque hay muchas cosas comunes, eh, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo, hay muchas, muchas, muchas cosas muy, muy diferentes, muy especiales. Por añadir un detalle que parece muy, muy tonto, muy mundano, eh, pero que es un caso real que está sucediendo ahora. Ahora está, sabéis... Todos que está muy de moda el tema del derecho al olvido. Yo como usuario puedo ejemplos? solicitar. Claro, yo, yo puedo solicitar que una organización borre todos los datos que tiene de mí. Eh, si atamos esto un poquito con lo que decía David de, de en un pipeline de, de, de MLOps, de Machine Learning, yo tengo que llevar no solamente mi versión del, del código, del modelo, sino la versión de los datos que entrené, mm. ¿cómo hago para deshacerme de un modelo que he entrenado con unos datos en Solo. una versión concreta? No sí. Claro, el modelo lo tengo que persistir, lo tengo que mantener porque estoy sujeto a auditorías. Porque si un día no le doy un seguro a un señor, a mí me van a pedir que explique el por qué no se lo di. Pero no puedo volver a utilizar ese modelo. Tengo que generar otro y marcar este como inválido. Son pequeños detalles, pero si empezamos a sumar estos detalles, uno tras otro, tras otro, data leaking, detección automática de data leaking, eh, la, el cambio de la variación y demás, nos acabamos encontrando con que tenemos unas herramientas que en parte son similares a las que teníamos en DevOps para los testes, A, B, testing, etc., pero que se nos acumulan los casos de, de, de complejidad. Con lo cual, no sé si merecen la pena otro nombre, pero desde luego merecen la pena otro libro solamente para, para hablar de, de las problemáticas de, de, de MLOPS en sí. concreto. ¿Te animas a otro libro? Ni de... Oye, <risa> yo lo veo, ¿eh? <risa> <risa> Esto yo para el libro. Bueno, pues, si os parece bien, damos por finalizada lo que es la, el debate y las rondas de preguntas. Y nada, eh, muchísimas gracias a todos por... Por haber asistido al evento y muchas gracias a la organización también. Así que nada, damos por, por finalizado el mío. Muchas gracias. gracias.